Yo estaba fumando con un amigo mío Yo estaba fumando con un amigo mío y fumaba conmigo Yo lo dejé en el cuarto Y yo me fui a bañar para el baño Uy, La ropa está todavía está húmeda Que estamos... Ponle la mano, ponle la mano Ponle la mano y tócala para que veas Grábalo, se ve, se ve. grábalo Yo me fui a bañar ¿Qué, qué tú tenías ahí? ¿A dónde? Ahí adentro de la casa ¿Cómo cogió el fuego? No sé, parece que el amigo mío dejó la vela prendida arriba del colchón. Si no está muerto ahí quemado ¿No lo he visto más? No, yo salí ahora, papá Cómo se llama ese joven? Eh, Franklin Tejada. ¿Cómo te llamas? Antonio Paz.